Senadores, buenos días. El senador Arturo Pascual ha comenzado la, ahora, la moción con un ejercicio, yo creo que, que imprescindible siempre, que es contextualizar históricamente de lo que se va a tratar. Yo creo que si no, nos, las cosas quedan vaporosas y no, la, no las comprendemos. Yo creo que también, en lo contextualizado, empezando a hablar de la máquina de vapor, yo creo que, que nosotros tenemos que contextualizar el voto de, de nuestro grupo en contra de esta moción también históricamente, desde tiempos más recientes. No nos vamos a remontar a la revolución industrial ni a, ni a la máquina de vapor, pero, pero sí a unas políticas de su Gobierno y también de otros gobiernos, porque ustedes al final nos han acabado ofreciendo un pacto de estado de energía. Estamos un poco, a lo mejor están de oferta actualmente la, los pactos de Estado porque nos están ofreciendo muchos pactos de Estado. Pero en este tema de la energía ha funcionado ya un pacto de Estado. Por supuesto que ha funcionado un pacto de Estado. Y ha habido un pacto de Estado entre el bipartidismo y el IBEX. Hace dos semanas en, presentábamos nuestro grupo, yo tuve el honor de, de, de, de dar la posición de mi grupo, de, de Unidos Podemos, en Común y en Marea una moción sobre, sobre pobreza energética. Y yo comencé la intervención leyendo una lista de responsables políticos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español que habían pasado de responsabilidades políticas a, a consejos de administración de, de energéticas. Me sucedió algo parecido que con la introducción ya perdí casi todo, casi todo el tiempo, pero creo que vale la pena porque esa lista explica un modelo y un pacto de Estado que ya ha habido en este país. Un modelo con una marcada intervención estatal, pero para favorecer a las eléctricas. No ha habido liberalismo, ha habido un, um, ha habido una mar un, un marcado intervencionismo estatal desde la época de, de Felipe González, cuando Endesa um, hizo su interna internacionalización, sobre todo en el mercado latinoamericano con recursos públicos, la posterior privatización con, con Aznar. Y la fiesta con la, con la mayor entrega de dividendos que ha habido en la, en la historia del IBEX 35, todo esto lo pagó el Estado. Trasvase de recursos públicos a bolsillos privados ha sido constante y ese ha sido el pacto de Estado, y en eso ha consistido y el pacto de Estado con el que luego las eléctricas les agradecen consillones en los consejos de administración. Ustedes han hablado, hablan en la moción de los, de los costes de las primas de renovables, pero hay otros costes en la, en la, en la energía que, que estaría bien detenerse. Yo creo que la, las renovables han sobrevivido al ministro Soria por, por nuestra excepcional situación geográfica. Yo creo que, que si no, hoy en día no quedaría, no quedaría nada de eólica, nada de, de solar. Es la situación geográfica excepcional lo que la ha permitido, porque la han, la han zancadilleado. Vamos a hablar de otros costes de ese pacto de Estado del bipartidismo con el IBEX, los costes de transición a la competencia, que ya fueron polémicos en la Administración de, de Aznar. Pero fue escandaloso cuando los ministerios de, de Joan Clos y Miguel Sebastián, en el 2007, en la extinta Comisión Nacional de, de la Energía, decía que había, había habido un exceso de sus pagos. 3.500 millones de pesetas, de, de euros, perdón, de los, de, de los recursos públicos. Mangoneados y acabados en los bolsillos de las eléctricas. El secretario de Estado del PSOE de, de Energía, Pedro Marín, comentaba al respecto. Lo poco que recuerdo es que era extraordinariamente complejo. A mí me sorprende porque todo es complejo y lleno de matices cuando se trata de regalar dinero a las eléctricas o de investir a un presidente del Partido Popular. Cosas es que para la gente está clara y meridiana, de repente tienen complejos y matices. Nosotros tenemos en España los precios más caros de la energía eléctrica de Europa tanto a nivel, bueno, también doméstico, pero industrial. Y esto nos obliga a mantener el servicio de interrumpibilidad, servicio que sabemos que no, que no vamos a necesitar, que cuesta 500 millones de euros al año, pero que es necesario, porque si no esas grandes consumidoras eh, eléctricas se irían y deslocalizarían. O sea, perderíamos industria, no tenemos ni siquiera precios competitivos. Y esto es fruto de un oligopolio de falta de competencia, de cosas que ustedes tan liberales deberían ser los primeros en denunciar, pero que el pacto de Estado que ya existe y lleva años entre Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular y Empresas del Ibex 35 restan competitividad a este país. Yo creo que hay otro tema, el tema de la pobreza energética, supongo que está reciente, unas cifras escandalosas que ya comentamos hace dos semanas yo no sé si vale la pena recordarlos porque son, son difícil, difícil de olvidar. 15 millones de personas sufriendo pobreza energética, 5 millones de personas pasando frío en sus hogares durante el invierno, 2 millones de familias sufriendo cortes energéticos por empagos. La luz ha subido más entre los pequeños consumidores, entre los hogares que consumen menos que los hogares que consumen más, un 12% durante la última legislatura. La última, no la penúltima, la del Gobierno. Un 12% a los consumidores de la franja baja y un 1% a los grandes consumidores. Recordamos todos al ministro Soria, despistado en un programa de televisión, dando los, los datos del INE. Pero es evidente que un ministro con mala memoria, que un día sabe y otro no sabe si tiene offshore en Panamá un día descubrimos que presuntamente, según grabaciones, se dedica a montar complots con jueces contra honradas diputadas, el ministro, pues le falle la memoria. Nosotros vamos a votar en contra de esta moción por el contexto histórico reciente con la que viene. Muchas gracias.